Cuando uno tiene un avión que choca y choca muchas veces, ya el avión te está diciendo que no puede más. Y a pesar de las reparaciones que yo le pude dar, ya el avión no quería volar más. Así que era tiempo ya de comprar un nuevo avión, me gustan los gliders. Compré un glider sin ningún motor porque ya yo tenía unos motores y unas baterías, así que es una cuestión ahora de hacer un adapter, porque el motor y el hélice eran más grandes de lo que requería el avión este, que compré. Así que este adapter este, que construí usando unos brazos que tenía de unos drones con una base de avión, pues hice un invento y así lo pegué al avión usando unas varillas de carbon fiber que tenía este, para asegurarlo y encima de eso pues abrí la parte de arriba y, y lo que hice fue pegarle este epoxi para tener ahí una dureza y, fu y fuerza y luego laminé el avión y lo probé en casa Pero naturalmente uno tiene que ir a la pista para probar en sí, si funciona así que ya estábamos con la primera prueba nuestra del avión y sus este, adaptaciones el canapis voló en el aire, salió y se lo trituró este el, el hélice pero la cuestión es que pudo volar, pero se me apagó en el aire pero gracias al balanceo que se le dio, a, este, gracias a los compañeros de los Tortuguero Hawks, pues este, hasta eso bien. Así que una cuestión ahora de recoger el, el avión y, y ver por qué uno se apagó. Y segundo, cómo es que uno puede trabajarlo de tal manera de que vuele mejor. Así que ah, okay. hacemos los eres? análisis forenses, los compañeros de doctor Torturero Hawks, este, viendo qué es lo que uno puede hacer para mejorar el vuelo para la próxima vez.